Y ya no sé qué hacer Creo que caeré Yo sé que estás con él Mujer Y ya no sé qué hacer Creo que caeré Yo sé que estás con él Mujer Y otra vez, mi amor Vayamos a la habitación donde seremos los dos Solo seremos los dos Y otra vez quiero verte Quiero ver cómo te mueves Ya no aguanto más la tentación Ya no aguanto más la tentación Y ya no entiendo Sigo esperando una respuesta No la encuentro Estás tan cerca y a la vez te siento lejos Sigo esperándote Sigo rompiéndome Mientras te pierdo creo que cae, de, yo sé que estás con él, mujer Y ya no sé qué hacer, creo que cae, de, yo sé que estás con él, mujer Bajé el cielo for you, for you girl, solamente digo fuck you, lo sé Lo intento, me siento como en una guerra de hielo Mis letras de guerra congelas mi tiempo cuando tú... Estás con él, mujer. Y yo no sé qué hacer. Creo que caer. Yo sé que estás con él.